Jordi está dispuesto a dejar los fogones para convertirse en un buen nutricionista. Su paso por el aula de teatro de la Universidad Rubira y Virgili le ha permitido mejorar sus habilidades para la comunicación oral. Hoy se dirige a las oficinas del Fútbol Club Barcelona. Buscan un especialista en nutrición. Soy Jordi, un especialista en dietética y nutrición capaz de implementar programas para la mejora del rendimiento. Tengo una amplia variedad de experiencia, pero déjame hablarte de mi último proyecto. Cuando estaba estudiando, observé que muchos de mis compañeros descuidaban su alimentación durante los exámenes. El estrés y la mala alimentación bajaban sus notas. Con el apoyo del decanato, implementé un programa de salud que incluía sesiones de formación sobre cómo comer de manera sana y nutritiva, sin necesidad de invertir excesivo tiempo cocinando. Estoy contento con los resultados, ya que el programa fue seguido por el 54% de los estudiantes y más del 80% reportaron mejores resultados académicos y un menor cansancio psíquico y físico. Estoy buscando una oportunidad en el mundo de la nutrición y el deporte.